Estoy a un paso de tirarme al vacío y que sea lo que la gravedad quiera. Estoy a un salto de esquivar la cordura y acabar con tanto interrogante. Estoy a un verso del extremo opuesto de mis musas, bajo amenaza de artista y laureado, con tiempo de menos entre las uñas. Pero, por algún motivo, aún no me he lanzado al vacío ni he querido nunca de gravedad. No he saltado para esquivar locuras, Estoy en trámites de pacto por las musas Para decorar el laurel Con alma y pintura de luto En verde esperanza No, no me creo valiente Ni piloto, ni capitán, ni visionario No tengo más fuerza en mis manos Que la que el sol me regale Mi pecho se escabulle entre esternón y médula Para no asistir a las reuniones De ilusionistas anónimos Un paso Me falta un paso para acabar el camino, pero de momento seguiré dando rodeos. Y que si hoy me he levantado y no recuerdo qué hice ayer, será que el tiempo Compré. será que nunca me olvidaste. Bien, en el fondo te veo igual. Todas las piedras que pisaste. Días que no podías creer Vamos a agarrar bien esta última oportunidad. No vaya a ser que a la vida le dé por escapar. Vamos a agarrar bien esta última oportunidad. No vaya a ser que a la vida le dé por escapar. Tengo un millón de hojas rotas que cuentan la misma historia. Tengo un mural de emociones formando en mi pared tu nombre y un bolígrafo mordisqueado que sabe a que ya no estás. Tengo un pecho abierto en canal que no cabe en el tuyo y diez mil compases inacabados en los que intenté cantar tu sintonía pero ese día estaba ronca y lo fui dejando pasar. Tengo una vida aún por estrenar que no sé cómo se usa tengo dos manos llenas, tengo un pecho en llamas. Tengo ropa vieja formando corazones nuevos en el baúl de... por si acaso. Tengo ganas de comerme el mundo, el tuyo y el de debajo de tu cama. Tengo libros enamorados de mis ojos que me susurran desde la estantería. Tengo risas sordas ante chistes malos y flores secas acompañando todas tus postales. Tengo una sonrisa de mentira y un alma de peluche. cosas, que el día que me encuentre me tiro a la basura. Romperemos con los muros de los que dicen sin mirar que las cosas no han cambiado. Avanzar, ignorando a los que dicen que soltarse está de mal. Muchas gracias.